son sus riesgos. Vamos a tener a un gran médico cirujano y especialista en cirugía bariátrica. El segundo tema que tenemos es la nutrición en el paciente oncológico. Es vital, por supuesto, para el tratamiento de la enfermedad del cáncer. Y por último, el tercer tema, es un tema, ¿qué consejo le damos a los padres sobre el uso de los aparatos digitales? Vamos a estar con una eh, coordinadora de, de la niñez y adolescencia de la dirección de salud mental del ministerio de salud estamos entonces con todos ellos, el día de hoy nuestros invitados están esperando y paso a invitar a nuestro primer eh, médico que va a estar con nosotros vamos a tratar sobre cirugía bariátrica en qué consiste este procedimiento y cuáles son sus riesgos doctor Alberto Gómez cirujano bariático está con nosotros, doctor Alberto Gómez, bienvenido. Buenos días, doctor andanicho buenos días con toda la audiencia de Radio Capital. Muy bien, qué gusto de tenerlo acá. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la gente del hospital o la clínica donde usted trabaja? Bueno, afortunadamente estamos bien, este, la familia felizmente todavía resguardada, eh, acá los colegas también bastante optimistas. Eh, trabajo también en un hospital, y en el hospital también tenemos este, bastantes pacientes, sobre todo también pacientes con, con, con coronavirus también. Pero eh, lo bueno es que ya tenemos ahora eh, mayor, mayor protección, mayores eh, mayor lineamientos de manejo de estos pacientes, y estamos contando con buena salud, afortunadamente. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! porque hay que reconocer que todo el personal de salud eh, ha dado una gran batalla y sigue dándola, porque esto no termina, y esto tiene para mucho tiempo este, una gran batalla en todos los hospitales, en los establecimientos de salud, en, las, en, los, en la zona periférica de Lima y en la zona periférica del país, en la, en la zona más rural, nuestro personal de salud ha dado la talla realmente, eh, a pesar de las deficiencias de nuestro sistema de salud, hemos podido atender lo más que se pueda y con ese cariño y ese profesionalismo que siempre eh, lo caracteriza al médico peruano, a la enfermera peruana, al técnico peruano. El Perú es una de grandes profesionales y personal de salud. Mis felicitaciones y mi agradecimiento eh, a todos ellos, a todos ellos mi reconocimiento. Bueno doctor, eh, doctor Alberto Gómez, usted es cirujano vaya ¿No? ¿Cómo es esto de la cirugía bariátrica? Coméntenos un poquito qué cosa es la cirugía bariátrica y para qué sirve. La, la cirugía bariátrica es aquella eh, procedimientos quirúrgicos que están destinados para que un paciente o una persona que tiene obesidad pueda bajar de peso. Y obviamente no todos los pacientes, no todas las personas con sobrepeso eh, necesariamente son candidatos a las cirugías. No nuestro objetivo, nuestro eh, target para pacientes, generalmente son pacientes que tienen una, un, un gran exceso de peso, ¿no? Y eso se calcula por el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la, es, eh, dividido por la talla al cuadrado, que es el IMC, ¿no? Y este IMC se calcula, al menos de calcularlo, ¿no? nosotros nosotros tenemos eh, como objetivo para dejar pacientes que tienen el IMC por encima de 35 35 estamos hablando de, un, de una persona que tiene más de 20 o 25 kilos de sobrepeso o sea, a... y eso es importante que lo aclaremos, más o menos esta cirugía para corregir la obesidad, porque la obesidad es una enfermedad, y entonces para corregirla eh, podemos usar eh, la cirugía bariátrica y es una cirugía que se emplea en pacientes o personas con una obesidad, que nosotros dentro del ambiente médico le llamamos una obesidad mórbida, ¿correcto? Así es. La obesidad mórbida eh, en sí es un IMC por encima de 40, pero eh, claro. generalmente nosotros tratamos pacientes por encima de 35. Eh, una manera muy fácil de calcular el peso así, eh, como se dice al ojo, es más o menos la, el peso esperado es la talla del paciente. Si una persona mide 1,70 m, se espera que esa persona... Ese 70 kilos, más o menos así es la relación en mujeres claro. un poquito menos en varones un poquito más pero hay gente que, que mide 70 eh, un metro 70 se espera que tenga 70 kilos pero pesa 90 o 100 kilos claro. esa claro. persona ya tiene 20 o 30 kilos de sobrepeso entonces ese es el objetivo el, ese, ese es nuestro paciente el paciente que, que tiene un, una, un gran exceso de, de peso más de 20 kilos, 25 kilos y que obviamente ya ha pasado por manejos de nutrición, por manejos médicos de bajar de peso y no lo logra. Mucha gente dice y si entonces... no logra su objetivo de bajar peso. Y tengan no. en cuenta que la obesidad, el sobrepeso, desde el sobrepeso, ya estamos fuera de nuestro peso, es dañino para la salud. Así es. Muy dañino para la salud. Eh, el la obesidad está relacionada a una aparición de, de, de, de una, una serie de, de enfermedades que pueden aparecer y que pueden alterar tanto la vida del paciente, o sea, el pronóstico de vida del paciente, acortando su expectativa de vida. El obeso generalmente tiene menor expectativa de vida a largo plazo que un no obeso. El obeso o sea, puede el... morir antes de claro. lo esperado. Así es, sí. por ejemplo, ¿no? si sí, la expectativa de, de vida de, actualmente de un, de un peruano es 80 años, 78, 80 años, el obeso mórbido tiene una expectativa de vida mucho menor, puede ser hasta 10, me 10 años menos. Y en segundo lugar, está asociado a la aparición de varias enfermedades. El obeso tiende a tener presión alta, o sea, hipertensión, diabetes, uh -huh. diabetes, ¿no? tener problemas de hígado graso, alteraciones metabólicas, eh, que pueden ser eh, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, o sea, el colesterol elevado, eh, tener mayor riesgo de aparición de cáncer. El cáncer está asociado ahora a la obesidad. Está ah, qué interesante eso. Cáncer. Hay datos acá en el Perú de eso de la relación obesidad-cáncer, algún tipo de cáncer, doctor. Por supuesto, por supuesto. La, eh, el cáncer en sí está relacionado a la, el, a la, a la obesidad, así como el, can, el tabaquismo está relacionado con la aparición de cáncer, la obesidad también. Y vemos eh, también cáncer, sobre todo el cáncer del aparato digestivo, está relacionado con la, con la obesidad. Mayor también posibilidad de tener infartos, accidentes cerebrovasculares, el famoso derrame cerebral también está relacionado con. En la obesidad. Entonces tenemos una serie de enfermedades relacionadas al estado de, de sobrepeso y obesidad que hacen de que una persona con este tipo de problema eh, que tenga una expectativa de vida menor, más corta significativamente en, en comparación a una persona normal inclusive ahora ¿Con la... cuántos kilos de más, doctor eh, Alberto Gómez, usted que es cirujero bariátrico y conoce de esto hay ¿Con cuántos kilos de más ¿Puedo decir yo, oiga, estoy en este grupo de sobrepeso y que mi salud no está bien? Claro, lo que pasa es que ya desde el, desde el hecho de estar en obesidad, que es un, imen, un índice de masa corporal por encima de 30, ya es obesidad libre. Ya desde ahí comienza una relación lineal ascendente. Mientras mayor peso tengo, mayor posibilidad de tener estos problemas. Eh, es por eso que eh, usted conoce muy bien la, la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? que es la, claro. la diabetes insulino insulina resistente. Y la insulina resistente se da más en diabéticos, claro, en obesos. Y las obes, obesas, las personas que tienen sobrepeso, tienen mayor resistencia a la insulina, por lo tanto, desarrollan estas enfermedades. Entonces, eh, a mayor peso, mayor posibilidad. Eh, ¿Y el grupo de edad, doctor Alberto Gómez, es el doctor? El, el grupo de edad puede ser para un joven, un adulto o un adulto mayor este sobrepeso igual va a influenciar en su estado de vida eh, sí de, definitivamente no porque imagínate un adulto mayor que tenga obesidad probablemente va está en riesgo inminente de tener un infarto o de un accidente cerebrovascular etcétera eh, no eh, obviamente eh, el, el el objetivo mayor para los programas de manejo es el paciente joven, ¿no? es el paciente que tiene toda la vida por delante. Es el paciente que si nosotros corregimos su sobrepeso eh, en, en, en su juventud, tiene un, una expectativa, de vida mucho mayor sin un riesgo de padecer de enfermedades. El paciente Doctor mayor Gómez, ya Gómez, tiene que enfermedades, probablemente lo... ya no se puede corregir. Doctor Gómez, lo que sucede es que teníamos y teníamos en el Perú eso por una cuestión tradicional, hasta que la, el sobrepeso en el niño, por ejemplo, se llamaba de rebosante de vida, ¿no? O si no, sí. yo escuchaba, hay una tradición, y es mucho allá en, en la tierra de, de mi familia, y en la cual yo quiero mucho que se Guacho, y dice, está lleno de vida, porque está gordito. Y entonces, imagínate, se relaciona a buena salud el sobrepeso. Eh, sí, sí, tenemos ese estigma, el estigma del, del gorrito feliz, del gorrito saludable, este que, que obviamente es pues, lo que nos ha inculcado desde, desde pequeños, pero el problema es que se, se está viendo, se está viendo y ahora mucho más con el tema COVID, me, me gustaría tocar obesidad y COVID, Por está viendo, se, se, se está viendo que el paciente con obesidad es el paciente que más fallece en COVID, Paciente que tiene mira, eh, acá en el Perú, este hay unos datos interesantes que usted los va a conocer mucho muy bien y yo lo quiero recalcar para todos nuestros radioyentes de Radio Capital que están ahorita en sintonía a nivel sí. nacional, es que y más o menos en sí. los últimos años se ha incrementado de 1.2 a dos puntos el sobrepeso y entonces de tal manera que de cada diez personas dos tienen un problema de obesidad y sobrepeso Entonces estamos hablando de una cuestión de salud mental, un problema de, sal, de salud eh, pública perdón, de salud pública muy importante y eso se está reflejando y donde yo pido su comentario es con esta enfermedad del COVID donde se ha visto que muchos de los que han fallecido y han estado en UCI, yo los he visto ahí, son personas que tienen sobrepeso así es, así es Mire, eh, cuando cuando comenzó el tema del COVID, nosotros obtuvimos los primeros reportes y seguimos manejando los protocolos que China nos nos dio. Y cuando China nos nos nos dice, tenemos pacientes con COVID, están falleciendo y estos son los factores de riesgos. Dentro de los, los factores de riesgo que ellos reportaron no había obesidad, solamente había hipertensión arterial, diabetes, enfermedades respiratorias, renales, etcétera. ¿Por qué? Porque China no tiene sobrepeso. El, el, claro. el, el paciente obeso en China es muy raro, por su contextura natural, por su, por su tipo de dieta. y Nosotros hemos tenido reportes de sobrepeso cuando la enfermedad ataca a Inglaterra, ataca a Estados Unidos, donde hay mucha mayor tasa de obesidad, y ahí comienzan a haber varios reportes, y cuando llega a Perú, Perú también comienza a reportar que una de las tres primeras causas de mortalidad es la obesidad, cosa que China no lo había reportado, pero ya después nos dimos cuenta que en China no hay sobrepeso y no lo va a reportar nunca. Acá, en el Perú, en el, en el mes de mayo, el Ministerio de Salud da un, un dato bastante bastante importante. ¿no? El Ministerio de Salud en sus reportes de epidemiología reporta que el, que el riesgo de fallecer por obesidad en el Perú es 8.8 veces mayor que una persona normal inclusive mayor que la edad mayor de 60 años entonces Perú, Perú dice el, el mayor o el principal eh, motivo del cual de una persona con COVID fallece en nuestro medio es la obesidad y continuamente los reportes es causa de mortalidad en COVID primer lugar hipertensión arterial segundo lugar diabetes y tercer lugar obesidad y las dos primeras enfermedades son enfermedades que están relacionadas a la obesidad. Por lo tanto, la mayor causa de mortalidad en el Perú actualmente es la obesidad. Antes decíamos, pero solamente fallecen los pacientes mayores, las personas mayores de 60 años. Pero ahora estamos viendo jóvenes, inclusive sí, colega, colegas jóvenes, colegas eh, jóvenes que han fallecido. Yo justo te iba a comentar la mayoría de médicos que han fallecido no eran médicos mayores, estaban entre los 30 y 40 años. También eso tenemos que ver cuáles han sido sus factores de riesgo y el que tú estás nombrando, el que el sobrepeso o la obesidad pudiera haber sido, y de hecho que en las estadísticas lo están diciendo. Estoy con el doctor Alberto Gómez, él es cirujano bariátrico, y ahora lo voy a explicar cómo es la cirugía bariátrica, por eso estamos conversando sobre esta cirugía que es para las personas que tienen sobrepeso, obesidad. Y nos estás ilustrando muy bien, Alberto, de todos los problemas que puede causar el sobrepeso, que muchas veces no lo tomamos en serio. Pensamos que el tener un poquito gordito, alegre, somos el gordito alegre, el gordito lleno de vida, y eso no es así. Y entonces tenemos que ponerle solución a todo eso. Estamos en el cinco tres 212-5353, Centro de Radio Capital, por supuesto, donde usted puede hacer sus consultas. Estoy con el doctor Alberto Gómez, cirujano bariátrico, y él nos está diciendo sobre cómo se puede solucionar, por supuesto, con un procedimiento quirúrgico, y todo lo, eh, la obesidad y todos los riesgos que tú implica. Doctor eh, Gómez, este, en el Perú hay zonas de mayor obesidad, Así es, así es. La obesidad en el Perú está diferenciada por zona. Tenemos otros reportes de obesidad que eh, es, por cierto, ¿no? en, la, en las zonas costeras, en las zonas de, de, de en la costa del Perú, la obesidad es mucho mayor que en las zonas rurales. Eh, eso se ha visto ya en, en, en la data que tenemos del Ministro de Salud, que en el área urbana, la obesidad está presente en el, el 25.3%, y en el área rural, el 12.1%, o sea, es la mitad. En segundo lugar, la obesidad es mayor en mujeres que en varones, 26% en mujeres, 19.3% en, en varones. Y también hemos visto que el eh, mayor porcentaje de mortalidad hay en los departamentos de Motegua, Tacna, Madre de Dios, ICA, Callao, Lima y tum. Esos son los departamentos que tienen mayor reporte de obesidad según el Ministerio Correcto. Entonces estamos eh, mapeados en el Perú y es que también nos gusta comer muy bien, ¿no? Y, y bueno, y la fama de la comida, de la culinaria peruana nos ha hecho en el mundo muy famosos, pero realmente la comida que, que, que debemos consumir no es que tenga que ser abundante, ¿no? Y abundante en las harinas, en los carbohidratos. Y esta obesidad, yo vi un mapa eh, sobre obesidad y diabetes. Y esto se iba por el lado norte, por Chiclayo, eh, Chiclayo, Lapalleque, eh, en todo el caso, un poco en Cajamarca y Tumbes, como muy bien me lo acabas de, de decir ahora. Así es. Así es. Eh, tenemos ya mapeado nuestros problemas ya eh, médicos, nuestros pacientes, no son los como están, pero acá claro, una cosa importante, mucha gente viene a mí y me dice, doctor, yo tengo un exceso de sobrepeso, de más de 20 kilos, 25 kilos, que lo tengo desde niña, yo tengo, desde muy joven tengo sobrepeso y nunca dejé de serlo, y, con, no, y no como casi nada, como casi igual que el resto de mi familia, y ahí, y, y ahí viene la famosa frase, yo me engordo hasta tomando agua, entonces hay gente que tiene sobrepeso comiendo poco, como también hay gente que tiene sobrepeso porque come demasiado. Entonces tenemos Oye. que diferenciar nuestros pacientes. Tenemos que hay pacientes que tienen enfermedades metabólicas que podrían condicionar a que el paciente tenga sobrepeso. La causa más frecuente es el hipotensión. O sea, ¿Echamos la culpa de que come demasiado? Así es. Así Oye. no es no necesariamente no eso. Es un paciente que es el famoso paciente Comelón otros ¿no? claro, claro, no pacientes siente. obesos son porque tienen desórdenes alimenticios, porque comen demasiado en la noche, no comen nada en el día y en la noche y comen todo lo que no ingirieron durante las primeras horas del día. Y tenemos otros pacientes que son que solamente comen comida chatarra, alta en, en calorías, pobre en proteínas y obviamente tienen un uh -huh. tener sobrepeso. Como también hay gente que tiene enfermedades metabólicas tipo problemas de tiroides, donde donde claro. sí obviamente la, la condición de la del hipotereismo condiciona a tener un sobrepeso Doctor Gómez este, vamos a hacer una pausa porque la, siempre hacemos una pausa aquí en Radio Capital para algunos consejos muy cortita nada más porque vamos a continuar, el tema está muy bonito eh, yo le quiero dejar una consulta entonces significa que hay pacientes que tienen sobrepeso pero que no es propio de una alimentación eh, sobrecargada ...sino que su organismo de repente también está produciendo esta obesidad. Esa pregunta se la dejo para la, el siguiente bloque, doctor Alberto Gómez. Me espero un poquito y vamos a continuar con todos nuestros amigos de Radio Capital... ...que pueden hacer su llamada al, al teléfono de acá de Capital. Y que debemos, estamos hablando sobre cirugía bariátrica. ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Cuáles son sus riesgos? En, en el siguiente bloque, el doctor Alberto Gómez... Nos explica cómo es esta cirugía. Volvemos en breve momento. Soy el doctor Dante Dicho. Buena salud aquí en Radio Capital. Conducción del programa. Y un gusto de compartir este domingo familiar con todos ustedes. El día primero, el primero de julio, han dicho de que ya se suspende el confinamiento. ¿Qué significa? Que ya no vamos a estar encerrados. Salimos todos a pasear a reunirnos con la familia, no, no, no, no, no por favor, no bajemos la guardia, no hemos salido de esta epidemia, no la hemos salido, eh, eh, por favor, piénsenlo bien, guardar las tres reglas de oro, tres reglas de oro, ¿cuáles son? El taparnos la, el, la mascarilla, lavado de manos, y el distanciamiento, no podemos estar en lugares donde hay muchedumbre, por favor, ahí es donde no el virus se contagia de persona a persona, por la salivita con la que hablamos, eso se esparce en el aire, y pasamos por ahí y, y nos contagiamos. Así que no, no bajemos la guardia y estemos todos atentos, esto no ha terminado, tiene para largo, pero sí podemos vivir, vivir, hacer actividades, ...para la parte económica, para nuestro trabajo... ...lo podemos hacer, pero llevando estas reglas de oro, como le digo... ...la regla de oro, no me voy a cansar de decirle... ...la mascarilla, que la barrera... dos el distanciamiento y el lavado de manos... ...cada 30 minutos por 30 segundos con jabón, agua y jabón... ...y que haga bastante espumita... ...y el jabón no tiene por qué ser algo especial... Es un jabón común y corriente que haga espuma simplemente. Y bueno, acá con los temas que estamos llevando el día de hoy, este domingo familiar, y donde Radio Capital siempre se preocupa pues de traer a los mejores profesionales para hablar sobre prevención. Eh, la, la obesidad es un problema muy serio en el mundo y está creciendo. Cada vez está en, en gente de menor edad. En el Perú, de 10 eh, personas, dos tienen un problema de sobrepeso y, y muchos de ellos con obesidad, o sea, ya con un sobrepeso muy muy significativo. Eh, debemos tomarle eh, la solución. Puede ser el, también el tratamiento nutricional, puede ser eh, tratamientos hormonales, que casi si así lo cree conveniente su médico, pero si eso no ha resultado, también acá hay opciones como la cirugía. La cirugía bariátrica ya tiene tiempo en el mundo. Y es una cirugía que cada vez tiene, eh, que es más fácil, la recuperación es más rápida. Pero pues mejor se lo, pueden, se lo preguntamos al doctor Alberto Gómez, quien es cirujano bariátrico. Doctor Gómez, cuéntenos un poco cómo es esta cirugía. Realmente la cirugía bariátrica tiene ya muchos, muchos años eh, eh, propuesta, pero obviamente eh, estos... Estos tipos de procedimientos han ido cambiando en el tiempo eh, y se han estado eh, eh, variando eh, según los resultados que han habido. ¿no? En, el año, en el año 2000, en la, en, en la primera década, eh, perdón, en los primeros años, luego del, del, del segundo milenio, eh, se pone de moda la famosa banda gástrica. Y, y yo me acuerdo que en esa época, pues, eh, todo el mundo que, te, que tenía los sobrepesos quería ponerse una banda lástica, ¿no? y hasta ahorita mucha gente dice, no voy a, voy a poner la banda la banda gráfica es un, un dispositivo que se coloca en la parte superior del estómago y que a, a manera de, de cinturón va a cerrar la, la, el ingreso de los alimentos de, de la parte superior a la parte inferior del estómago produciendo un efecto así como un reloj de arena y de esta manera regulaba el la, la cantidad de alimentos que, que ingería el paciente. Pero, Doctor Gómez, me llegaba más rápido. Me llegaba sí. Pero qué, problema, okay. ¿qué problemas hubo? Después, después de algunos años se, vio, se dio cuenta que casi toda la gran mayoría de los pacientes que se ponían la banda gástrica comenzaron a producir una serie de, de problemas digestivos. Comenzaron a tener hemorragia digestiva en los pacientes. Okay. Eh, comenzaron a, a tener problemas de fístulas y... Con, si, nos dimos cuenta de que el paciente tenía que la banda se comenzaba a erosionar cortar el estómago y a introducirse dentro de este y por lo que tuvimos que retirar todas las bandas gástricas que se pusieron en esa época y actualmente es un procedimiento que ya muchos médicos no bariátricos ya no lo recomiendan ya no se usa ya. la banda gástrica pero queda, queda en la mente, ¿no? mucha gente dice, me voy a hacer la banda, sí, sí, la banda sí, sí, gástrica, se escucha muy se no, muy pero en realidad en este ¿no? realidad yo la aclaración para, para decirle que esa banda que ese cinturón y ese dispositivo que era de silicona que eh, se ponía con mucha mucha eh, eh, bastante frecuencia en, en, en, en hace hace 15, 20 años ya no se está colocando porque produce muchos problemas y finalmente quedamos con dos procedimientos la manga gástrica la manga gástrica que es una reducción del estómago del al, al 20 o 25% de su capacidad. Perdón, y... doctor Gómez. ¿Mm? ¿Significa que usted cuando ¿Dónde? me opera y me hace la manga gástrica, la manga gástrica, para, para que, que quede bien, bien con nuestros radio significa que usted me corta parte de mi estómago? Claro. El objetivo de la no. cirugía de manga gástrica es disminuir la capacidad del estómago, la capacidad gástrica. Entonces, Entonces el la paciente caída. al tener al tener reducida su capacidad gástrica de, de, de un 100%, a bajarlo a un 20%, entonces esta persona al ingerir alimentos se va a llenar mucho más rápido, se va a se, sentir saciado de manera mucho más rápida y lo más importante es que el paciente refiere no tener hambre, debido a que eh, en la parte superior del estómago se produce una hormona que se llama grelina, y la grelina está relacionada con el hambre, o sea, es la hormona del hambre. Al desaparecer la grelina o al disminuir notablemente la grelina, el paciente ya no tiene hambre. Entonces, de esa manera puedo manejar dos cosas a la vez. Uno, el hambre del paciente. Y dos, la cantidad la que de la persona. ¿Y Entonces, la calidad, el paciente con una manga gástrica puede estar con una dieta bastante, bastante pequeña muy similar a la que tiene un niño pequeño de 5 o 8 años, y con eso puede estar eh, asegurándose, obviamente, la cantidad de nutricional adecuada, podemos disminuir el peso de manera progresiva. Correcto. Y ese es el, ese es el procedimiento. La la, sí, y la manga gástrica es el procedimiento que se hace con más frecuencia actualmente en el Perú. O sea, se dice que más o menos el 90% de los procedimientos bariátricos quirúrgicos en el Perú son mangas gástricas, del 90 al 95%. Mangas gástricas. y sea es que hay otro estómago. procedimiento. Sí, También. hay otro procedimiento que es el, pues el manga gástrico. ¿Ya? El, la manga gástrica es un procedimiento netamente restrictivo porque va a restringir el volumen o la cantidad de alimentos que ingresa el estómago debido a que el estómago se reduce a un 20%. Eso se llama manga gástrica, es una cirugía de restricción. Pero luego viene la cirugía eh, la cirugía que se llama el bypass gástrico es el vaipas no gástrico. El vaipas no gástrico, como su nombre dice, paipasea, parte de los alimentos que se ingieren y que no se van a digerir, no se van a absorber, sino van a pasar a un ácido intestinal no absorbente y que es, probablemente se, se pierda luego de, de, con la evacuación. Entonces este es un procedimiento donde hay no solamente restricción, porque el estómago también se reduce, sino también hay mala absorción. O sea, eh, al no absorber una parte de alimentos, el paciente también baja de peso. Correcto. Doctor, como el tiempo aquí en la radio también tienes, tenemos nuestros, eh, nuestros bloques, eh, no quiero dejar de preguntarle cuál es el más aconsejable y cuáles serían las indicaciones. No todos los pacientes se pueden hacer una manga gástrica o un bypass, eh, eh, o un bypass gástrico con ¿Cuáles son las indicaciones por qué yo debería operarme con esta cirugía bariátrica? Muy bien, excelente pregunta. Esa es la, la pregunta más importante. En primer lugar, ¿quiénes son los que operamos? No operamos a todas las personas. Si yo encuentro un paciente que tiene problemas endotrinológicos que causan, que causan la obesidad tipo tipo, un problema de tiroides o un problema de las glándulas suprarrenales con aumento de las hormonas, que eh, son causantes de la, de la enfermedad, de la obesidad, esos pacientes no se operan porque son pacientes de manejo de endocrinológico. Los pacientes que operamos son los pacientes que tienen los, el índice de masa corporal por encima de 35. O sea, estamos hablando de una persona que tiene más de 20, 25 o 30 kilos de sobrepeso para arriba. Esas son las personas que nosotros operamos. No operamos a gente que tiene 10 kilos de sobrepeso porque, obviamente, un 10 este de sobrepeso no, se puede manejar con 10 ejercicios pero 20 o más, es muy difícil manejarlo contadoramente, por eso lo tenemos que operar. En segundo, lugar, en segundo lugar, los pacientes, que son nuestros candidatos, hacemos un estudio amplio para ver cómo está su tu tubo digestivo, o sea que es el estómago que vamos a finalmente operar, y la parte pulmonar y la parte cardiológica, que es muy importante para ver si el paciente está apto para la cirugía. ¿Cómo escoger si un paciente tiene, eh, si tiene indicación de una manga o de un bypass. Bueno, nosotros principalmente hacemos manga ¿no? porque es el procedimiento más eh, común, fácil de realizar y no tiene tanta alteración en el paciente. Los bypasses, los bypasses los lo dejamos a los pacientes que tienen una gran obesidad, una obesidad por encima de 40, o sea, estamos hablando de una obesidad mórbida. Okay. Que tienen más de más de un sobrepeso de más de 30 o 35 kilos de peso, hacemos bypass. ¿no? Los pacientes que tienen un reflujo gastroesofágico o hernia tal asociado a la obesidad, no le podemos hacer manga gástrica, tenemos que hacer bypass gástrico. Y hacemos okay. bypass gástrico también en los pacientes que tienen diabetes asociada, porque se ha visto que el bypass gástrico mejora, ¿no? Tiene eh, hasta curación. La dieta tipo sí, 2, eso, eso da, en la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 2, Asociado a obesidad, te dice que el paciente puede remitir la, la diabetes, la diabetes. La, remitir, o sea, sanar la diabetes, hasta un 40%. Interesantísimo. Sí, sí, sí, sí, sí, y sí, sí, controlarla, sí. controlarla, controlarla significa que disminuye la cantidad de fármacos notablemente claro. hasta un 95%. Entonces, eh, el bypass para un diabético con obesidad es obviamente el mejor la mejor indicación para este tipo de depresión. Entonces, okay. tenemos que elegir bien a nuestro okay. paciente, tenemos que escoger bien a nuestro paciente, tenemos que ver cuál es el procedimiento de pago. No a todos los pacientes le hacemos lo mismo, obviamente. Y, como le digo, ¿no? El 25% de los pacientes que hacemos son mangas, okay. y, el resto, okay. el okay. y de resto, generalmente, hacemos bypass. La, últim la ¿Sí? última, sí. chiquita, porque ya, ya está nuestro siguiente invitado, doctor Alberto Gómez, usted que conoce mucho. Esta la... ¿Qué va a pasar con el paciente que se hace una manga gástrica? ¿Va a llevar una vida normal? tiene que tener restricciones, es muy traumático. Eh, yo les comento de que yo he tenido llamadas acá, yo no, no es mi especialidad la cirugía, pero eh, me han preguntado muchísimo de que, y por interno me han preguntado, ¿cuál es la consecuencia? Porque la gente tiene miedo de hacerse esta cirugía porque dice que es demasiado restrictiva y le trae problemas posteriores a su comodidad de salud. Bueno, muchas personas cuando llegan a la consulta y ella le dice, por favor, doctor, lo que yo tengo ya no es vida. No puedo caminar, no puedo subir escaleras, no puedo dormir tranquilo. Mi esposo o mi esposa no puede dormir al lado mío porque yo ronco demasiado. No tengo calidad de vida. Entonces el paciente viene y dice, doctor, quiero un cambio radical en mi vida. Y ese cambio radical lo obtiene con esta cirugía, porque esta cirugía hace perder más de 30 kilos de peso. Al, obviamente, el objetivo de, de tiempo que no son seis meses. Entonces, yo le ofrezco al paciente un cambio de vida. Pero ese cambio de vida obviamente, necesita necesariamente una, un compromiso del paciente. Si sí hay cambios, el cambio más importante es el tipo de alimentación del paciente. El paciente, al, al someterse a una manga gástrica, su alimentación va a cambiar radicalmente porque no va a comer como antes. Antes comía eh, en forma abundante, tres veces al día. Generalmente ahora va a comer en poca cantidad y fraccionamos la alimentación más o menos en unas 5 tomas al día. Tenemos claro, que restringir al paciente de alimentos que puedan ser hipercalóricos, que aumenten la cantidad, la cantidad de calorías y que no permitan el descenso de, del peso, como la comida de chacarra, las gaseosas, claro, claro, ¿no? Entonces, sí cambio hay, y vida hay vida. cambio de estilo de vida, pero claro, pues, en el paciente que lo necesita, realmente para ellos... No es, no, es, no es mayor, sí, no no es mayor cambio ¿no? y el resultado oh, sí el resultado en los pacientes es totalmente radical no el, el, el cambio el cambio de imagen el cambio de estilo de vida es ya el paciente operado que baje de peso doctor ahora puedo salir a correr doctor ahora hago ejercicios La mi vida bien. mi vida cambiar bien. y mental cambió y ahora es mucho mejor entonces vale. realmente el, el cambio Perfecto. es radical y muy beneficioso, ayuda, ayuda. mucho Muchas gracias, doctor Alberto Gómez, cirujano bariátrico. ¿Usted en dónde lo pueden ubicar, doctor? Bueno, yo trabajo en la Clínica de, de Médicas y en la Clínica del lado. Muy bien, entonces ahí lo pueden encontrar al doctor Alberto Gómez, cirujano bariátrico. Muchas gracias, doctor, muy amable por estar esta mañana con nosotros y con todos los oyentes de Radio Capital, aquí en Lima, pero que se transmite en todo el país. Estamos a nivel nacional y también. Estamos en distintos países. Muy bien, gracias doctor Alberto Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros continuamos, por supuesto, tenemos otros temas como lo ofrecí.